Esto es un sitio de telas. ¿Cómo se llama esta tela? guata Eso es un lindo sitio de.. Telas y telas y telas y telas. Estamos haciendo preparaciones para. Hay una que Halloween. Nuestra piel de durazno. Por aquí tenemos la guata. Las chicas siguen probando consumiendo 4 mil pesos es cuatro mil. Sí. esta es la zona de retazos si quieres llenar almohadas infinidad de cosas pues este es el lugar el kilo se llama ya nos estamos yendo ya son las 5 y media de la tarde siguen escogiendo los muchachos de señores, de artistas y de gente que se va a disfrazar